Felicitarte por tu primer triunfo con Tupac. <risa> Les costó mucho, eh, bueno, llegar hasta a sumar los tres puntos. Hoy con Divino un poco se complicó en el tercer set. ¿Qué crees que pasó? Bueno, yo creo que Divino lo que hizo fue sacar bien y nosotras cometimos muchos errores y la verdad que ellas supieron cómo, cómo jugar y asumieron esa responsabilidad y pienso que le hicieron bien en el tercer set. Y con esta victoria de verdad que muchas gracias porque desde que llegué aquí bueno hemos perdido dos partidos también importantes. lo que pasa es que bueno este, no, me, no conocía muy bien a las compañeras, a la levantadora y creo que hoy pude mejorar mucho mi ataque, que es normalmente que son mis ataques son más fuertes. Y nada, seguí mejorando algunas cosas, no porque ya que, la, que el grupo es joven, sin poca experiencia, y nada, agrupándonos poco a poco. Oye, justamente mencionabas algo de, de que te has ido acoplando el ataque. Hoy fue, creo que a tu mejor día en la liga, marcaste 21 puntos y fuiste la mayor anotadora del equipo. ¿Sientes un poco que eres la que te tienes que poner el equipo al hombro al ser una de las más experimentadas? Bueno, por una parte creo que sí, no, pero también está mi compañera, mi compañera Milagro Hernández y la verdad que yo siempre, cada vez que yo voy a un club, normalmente eh, siempre digo esta palabra. Todas somos un equipo, todas somos una familia y todas sí podemos, mente positiva y hay que jugar unidas. Siempre digo esa palabra porque no solamente depende de mí, porque si no tenemos bloqueos, si no tenemos defensa, ¿cómo yo puedo atacar? cómo podemos hacer la, la situación, entonces me imagino que todas tenemos que jugar, que cada quien se concentre en lo suyo y bueno, yo también me concentraré en lo mío. Hablando un poco del otro partido, se les viene Géminis, un rival que bueno, viene de caer ante ante Hansa, así que va a salir con todo, ¿cuál es la, cuál va a ser la clave para jugarle a un, a un equipo como él? Este? Mira, la verdad es que en realidad no sé quién está en ese equipo, pero me han dicho todo el mundo que Gemini, Gemini. Entonces, bueno, nada. Así como ellas vienen con ganas, nosotros también vamos a venir con ganas, ¿no? Ya, como te estaba comentando, por fin hoy pude hacer un papel que, conchale, que me costó al principio y en el, y en el segundo partido también, que no me entendía bien con la levantadora, pero... Ahí vamos, ahí vamos luchando. La verdad que sí, hay que eh, agruparse, unirse con el equipo y bueno, y mejorar muchas cosas. Para finalizar, esta ya es una pregunta en general de Venezuela porque se viene el Proolímpico y es imposible no preguntarte por él porque está jugando en la liga peruana y Perú es un rival directo para Venezuela en el Proolímpico. Dime, ¿qué, qué, ¿qué tiene que hacer Venezuela? ¿Cómo se está preparando para afrontar la pelea por el único cupo arriba mira no te voy a decir mucho pero nos estamos preparando muy bien la verdad que sí este ahí va a haber nuevas chicas de sentido de experimentadas y nada vamos a tener una gira en México y después nos vamos a Argentina pero vamos con una mente positiva bueno muchas gracias de mire, nada. Y suerte en todo gracias